Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo y voy a intentar explicarte cuáles son algunas de las razones, los motivos, las circunstancias por las cuales SciHope puede que no te esté funcionando ya hacía falta subir un video sobre SciHub en este 2022 quería que avanzaran un poco los meses para ver si había algunas novedades o alguna cosa que pudiesen anunciar y realmente resulta que siguen siendo las mismas recomendaciones, la verdad es que voy a repetir un poco lo que ya he dicho en otros videos, el número uno es que los artículos del 2021 y el 2022 no están abriendo, los artículos más actuales que se encuentran en bases de datos como Springer, Scopus cualquier base de datos de Elsevier, de Taylor Francis o de Sage, muchas de esas editoriales comerciales, todas implementaron un nuevo sistema o alguna cosa, yo no sé, que SciHub ya no permite, eh, ya no consigue tener acceso a los artículos nuevos. La única forma de tener acceso es por medio de credenciales universitarias. El segundo punto es la cuestión de los enlaces. Constantemente SciHub tiene problemas porque las URLs que SciHub tiene están siendo tumbadas. En este momento SciHub tiene un proceso en un tribunal, las direcciones electrónicas las urls están cambiando constantemente porque normalmente se tumban, surgen otras las vuelven a tumbar, reviven las que ya estaban antes por tanto esto puede ser caótico lo más recomendable es que te vayas a SciHub Mirror yo ya tengo un video hablando sobre eso te lo dejo por aquí, no sé si es por aquí o por aquí de manera resumida SciHub Mirror lo que hace es buscar los diferentes links, te los ordena en una especie de índice de un directorio y ya solamente tú vas experimentando clicas en una y te manda a la página de SciHub. si dice que esa página obviamente no está disponible entonces vas y experimentas con otra, así constantemente vas experimentando con las diferentes URLs que están ahorita ahí circulando y disponibles de SciHop. El tercer punto es que puedas estar utilizando mal el identificador. Los identificadores aceptados por SciHop son tres: es la URL, el DOI y el PubMed ID. En la URL todos la conocemos, no vale la pena explicar, simplemente copias la dirección, copiar, pegar, le das en buscar y ya aparece. El DOI es el identificador del objeto digital. Este DOI se encuentra en las páginas web, solo, solamente puedes hacer control F, escribes D o I y te va a ir señalando dónde, dónde está ese DOI copias ese DOI, la pegas, yo también ya tengo otro video explicando cómo se hace eso, lo dejo por aquí encima y aparece. El tercero solamente está disponible en, en la base de datos de PUDMED, PUDMED es una base de datos enfocada al área clínica, al área médica, tiene también un número de identificación que es un número muy cortito, este número tan de la misma forma se copia y se pega en el buscador de SciHop y puede estar recuperando. Recuerda que estos son los únicos identificadores que SciHop eh, usa, SciHub no es un buscador, no puedes meter palabras clave dentro de SciHub para recuperar artículos el tercer punto, el tercer punto no, el cuarto punto es la el hecho de, de la localización hay algunos países que tienen muchas más restricciones que otros por ejemplo en la Unión Europea hay mucho más control exclusivamente yo ya intenté acceder a algunos sitios en Portugal y no se puede porque tiene, dice ahí una, una pequeña frase diciendo: Este site se encuentra bloqueado por una orden judicial. Para eso existen las VPNs. Las VPNs lo que te hacen es cambiar la ubicación de tu. De, como si tú estuvieras en otro lugar. Una manera fácil para no enrollarnos tanto con las cosas de las VPNs es ir directamente instalarte el Opera, el, el navegador. Y Opera tiene una VPN integrada. Es una VPN bastante sencilla, pero que puede resultar muy útil para acceder a SciHub. El quinto punto es que no se nos olvide que SciHub es piratería académica. SciHub está está hecho y concebido para tomar la entrar a las bases de datos de pago y extraer los artículos de ahí sin necesidad de hacer ese pago, lo cual hace que no esté respaldado por una institución no no, no es como tal una, una empresa, una institución, una asociación la que está trabajando. Es, es el Baquian y seguramente tiene algunas personas trabajando con ella. No esperemos que sci tenga ah, sí o sí acceso a los artículos que nosotros queremos. Aquí me gustaría dar dos recomendaciones. La primera es eh, lo que ya había dicho. Usar las credenciales universitarias para tener acceso a las bases de datos que está suscrita a tu universidad. Y la segunda es... En el caso en algún momento de que tú como investigador o tú como estudiante universitario que en un futuro pretendas publicar, publicar en revistas de acceso abierto diamante, las revistas de acceso abierto diamante, no, no se realizan pagos por publicar ni se realizan pagos por tener acceso a las revistas por lo tanto yo invito, exhorto atentamente, muy atentamente a que se publiquen más investigaciones en revistas de acceso abierto diamante solamente así con sistemas en los cuales no se pague ni por publicar ni por tener acceso es que la ciencia va a ser mucho más abierta no vamos a tener todos estos límites de pago. Si bien también esto enfrenta una serie de cuestiones legales, es importante que sepas que como investigador es importante exigir que, sean, eh, que los investigadores sean avalia, eh, eva, evaluados para public por publicar en revistas eh, de diamante, de acceso abierto diamante. Y también como universitarios tenemos que también acostumbrarnos de alguna forma a buscar también en bases de datos como Redalí, como Cielo, Amelica, Latindex, la referencia, usar la, la ciencia que se hace en Latinoamérica, en Iberoamérica, es muy muy importante para darle mucho más realce a la ciencia que se realiza en el sur. Pues bueno, eso ha sido todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao.